Cuando nos llevaban en el cajón de la camioneta y cubríamos nuestros rostros con nuestras franelas y nos amenazaban, un guardia nos dijo, querían patria, aquí tienen patria, hagamos algo de lo que está pasando en Venezuela.